Pior es la acusación de los letrados que vienen desde Jerusalén. Dicen, tienen dentro a Bersebú y expulsa a los demonios con el poder de, del jefe de los demonios. Gran absurdo que Jesús ridiculiza. ¿Cómo puede luchar contra sí mismo? ¿Cómo puede ser uno endemoniado y a la vez exorcista expulsando a los demonios? Lo que está en juego es la lucha entre el espíritu del mal y del bien.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 no se les puede perdonar. Pecar contra el espíritu significa negar lo que es evidente, negar la luz, taparse los ojos para no ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Por eso, mientras les dura esta actitud obstinada y esta ceguera voluntaria, ellos mismos se excluyen del perdón y del reino. Nosotros no somos ciertamente de los que niegan a Jesús o le calificamos de loco o de fanático o de aliado del demonio. Al contrario, no solo creemos en Él, sino que le seguimos y vamos celebrando sus sacramentos y meditando su palabra iluminadora. Nosotros si sabemos que ha llegado el reino y que Jesús es el más fuerte, y nos ayuda en nuestra lucha contra el mal, pero también preguntamos si alguna vez nos obstinamos en no ver todo lo que teníamos que ver en el evangelio o en los signos de los tiempos que vivimos, no será por maldad o por ceguera voluntaria, pero sí puede ser pereza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 Usano. O por una, un deseo casi instintivo de no comprometernos demasiado si llegamos a ver todo lo que Cristo nos está diciendo y pidiendo. Tampoco estaría mal que nos examináramos para preguntarnos si nos parecemos algo a esos letrados del, del Evangelio. Pero sí es posible que les cataloguemos como pobres personas sin querer aprender ningún valor en ellos, aunque lo tenga, somos pues invitados a luchar contra el mal. En esta lucha a veces vence el malo, pero nosotros ya sabemos que ha venido Cristo, que es más fuerte, que ya ha vencido al maligno. A nosotros sus seguidores se nos invita a no quedarnos indiferentes y perezosos, sino a resistir y trabajar contra todo mal que hay en nosotros y en el mundo. Hoy el Evangelio nos muestra a Cristo como liberador del mal para que durante toda la jornada colaboremos también nosotros en Él en exorcizar a este nuestro mundo de toda clase de demonios que le pueden tentar. Que el Señor los bendiga.